A Dios, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20, dice así la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, amén hermano, dice entraré, pero dice que si alguno abriere la puerta, no. si alguno abre la puerta, y muchos piensan que es la, la puerta del carro, la puerta de la casa, la puerta del trabajo. No, Él está hablando de la puerta de tu corazón. Amén. Y yo me alegro, hermanos, ante todo, porque ya teníamos como dos años que no estamos participando en esta liga. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Dios sabe el tiempo y el por qué nos vuelve a traer para su honra y su gloria. Y así mismamente, hermanos, yo les gracias a Dios. Por eso yo le abrí las puertas de, de mi corazón a Dios. Ya he dado varias veces hago mi testimonio, pero ahora me alegro más porque mis hijos, tengo tres de mis hijos aquí. Y, y es un gozo, hermano, traerlos conmigo. Es un gozo para que los demás padres vean que no nomás en los campos escolares se puede disfrutar de un juego. Porque Dios no es un Dios aburrido, hermano. Es un Dios de alegría. Mientras que todo se haga, en la, se haga la, en la santa paz, Dios permite todo esto porque estamos en esta tierra. Amén así es que hermanos en esta tarde Dios escuchaba un poquito el mensaje antes de empezar nosotros el juego y oía como el pueblo de Israel dice la palabra que tuvo 400 más de 400 años en cautiverio Dios les estuvo hablando y hablando y hablando hermanos y muchos entendían y seguían pero había miles y cientos porque si usted se lee la historia hermanos en la vida no viene cuántos pero sí, dicen que eran como 460 mil hombres, sin contar, sin contar mujeres, y los niños, y los jóvenes. Entonces dice la historia que eran más de 2 millones los que Moisés llevaba a cargo. Fíjense, más de 2 millones de personas. ¿Se imagina qué cargo para ese hombre? Pero ¿cuál es el punto de eso, hermano? Que Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre, usaba a Moisés, usó a Moisés para hablarle a ese pueblo. Y así como esta nueva generación que estamos aquí, Dios sigue hablando, y hablando, y hablando. Muchos de ustedes se conocen la Palabra, muchos de ustedes que son creyentes, podrá este mensaje hacerse el aburrido cuando dice, ah, otra vez, Juan 3.16. Pero hermanos, hay que no ser egoístas, porque hay muchos que todavía no conocen a Cristo, o hay muchos que le abrieron el corazón a Dios, pero se apartaron de la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, muchas veces cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo? Pero las, las cosas del mundo nos atraen otra vez y volvemos al cautiverio del enemigo. Volvemos a la drogadicción, volvemos a la prostitución, volvemos a hacer las iniquidades y volvemos la espalda a Dios. ¿Y dónde está ese Cristo que tú le abriste un día a su corazón y lo dejaste entrar? ¿Dónde está ese Jesús? Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, hermano. Y como le vuelvo a repetir, ¿verdad? y es necesario decir esto, como siempre, y si Dios quiere, lo voy a decir, hermano. Mi vida pasada no era nada bueno, yo era un hombre alcohólico, borracho, era prostituto, o sea, no andaba de, de, de, de esquina en esquina, sino que cuando yo andaba con varias mujeres y todo eso, hermano. Pero Dios me hablaba, me hablaba y me hablaba, y yo lo que hacía, hermanos, yo lo despreciaba, lo despreciaba y lo despreciaba. Pero cuando me veía los apuros, cuando me veía en la cárcel, hermano, yo caí muchas veces en, la, en Juárez, olvídese, el juez ya me conocía. A mí decía, al mundo otra vez tú, qué bueno que veniste, venir tus 300 pesos. Y ese, hermano, aquí en la cárcel también en Estados Unidos, aquí en, en el condado caí dos veces, tuve tres días por tiquetes. ¿Cuál es el punto, hermanos? Es que eso es lo que pasa, que Dios está usando este, estos campos para que aquellos que no conocen de su palabra, aquellos hermanos que no saben quién es Jesús, lo han oído, pero no han tenido una relación con Él. Escuche bien lo que te voy a decir en esta tarde. Fíjate bien, una cosa es que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté a un lado de ti, pero otra cosa es que viva adentro de ti. Por eso le está diciendo, he eh, aquí, estoy a la puerta y llamo. Si tú estás escuchando este mensaje y estás captando lo que Dios te está diciendo, hermanos, ¿por qué te voy a traer esto también? mire qué tremendo, ¿qué pasó en la escuela? mi hijo estudia en, en, en, en, en la Irving y hace poco jugó contra el equipo ese donde es, estos bárbaros hermanos se pelearon en el campo y uno de los jóvenes, ustedes vieron ¿cómo le quebraron la quijada, hermano. y lo que dice mi hijo cuando ya pasó todo dicen que no nomás los jóvenes hermanos los padres fueron los que se metieron a hacer esa barbaridad ¿Dónde estamos nosotros los padres poniéndole ejemplo? Ahorita me tiraron a mis tres hijos, hermano. ¿Usted cree que no me calenté? Pues, como que de repente se me quiso subir el viejo hombre. Le decía hasta hermano que está grabando. No tengo fijada porque en Juárez me la quebraron a golpe. Una vez nos agarramos con unos narcotraficantes. Pero Cristo vive en mi corazón. Y ya no puedo hacer las cosas del pasado. Yo por eso le digo a mis hijos. Ellos están en una liga, eh, en otra liga de, de, de, de, de, de, su, de su edad. Por eso les digo, aquí se quieren curtirle pero Señor, ayúdame a que cuando los tumben, no me enoje. Tengo que, hermano, pero también la vida de ellos tiene que evolucionar, tengo que dejarlos crecer. Amén, ¿me está entendiendo este mensaje? ¿Me está entendiendo este mensaje, hermanos. Cuando Cristo vive en mi corazón, dice la palabra, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo dice el capítulo 4 de los Efesios, versículo 27 ni deis lugar al diablo si Cristo ya vive en tu corazón en Juan lo dice bien claro que si el hijo del hombre os libertare seréis verdaderamente libres y Dios lo que quiere es libertar a su generación, Dios lo que quiere es traerte paz en su corazón mire hermanos, si usted está viendo yo sé que la mayoría hasta dicen verdad que los rocones o los o ya los viejones no nos metemos en el Facebook. no, si ya estamos pues, ¿no? en tecnología también Hermanos, los, el, el, el, el lo que están haciendo este grupo ISIS. ¿Cómo están matando a los cristianos, hermanos? ¿Cómo está el mundo evolucionando? Pero la maldad se está yendo más allá de lo que nuestros ojos no veían. Cristo quiere que tú le abras su corazón en este día. Tú, tú podrías haber dicho, es que fui a jugar porque me invitó el capitán y, y, y, y la iglesia, No, hermanos, el que te trajo aquí, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Esto está tremendo, hermano. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él ya no quiere que viva sin cautiverio. ¿Qué es cautiverio? Que te tenga encerrado el enemigo. Ahora, como yo les digo, padres también nosotros, los que ya estamos casados, los que muchos tienen hijos pequeños, que aprendan de nosotros. Dios no quiere que seamos religiosos Dios quiere que tengamos una relación con él, Él quiere que vivamos una, una vida plena, sana, hermano. Yo a mis hijos los dejo ir al cine, y muchas veces cuando vienen yo les pregunto, la mayoría de dice, ¿qué película viste? ¿Qué te trajo el mensaje? Ay, guacalapa no, que esto y que el otro, le digo, bueno, ¿eh? Qué bueno que entendiste, para que tú veas qué camino vas a escoger. Si tú ya le abriste la puerta a tu corazón, le digo a mi familia, si tú ya le abriste y Cristo vive en tu corazón, tienes que apartarte de lo malo. Amén, hermano. Lo importante aquí es como se dice y ustedes han visto, hay unas drogas que están destruyendo a la juventud, pero horriblemente, hermano. Bendito sea el Señor y que no se malentienda, ya saben nosotros, la, la, la, la, la droga que usábamos antes era buena, era era casi pura. Ahora es pura, pura porquería lo que están metiendo la droga, hermano. Y en el trabajo es lo que me dicen, mira cómo te dejó, dejó la droga, hermano, le digo, pues fíjate. Bendito sea el Señor que me rescató, si no. Pues ya un manicomio, o como le decía el hermano ahorita, el domingo que hubo la masacre en Juárez, que mataron a cinco a cinco personas. Venían desde este lado, se lo llevaron para qué lado, para qué, para matarlos, hermanos. Hicieron una masacre. Para la gloria de Dios, yo estaba predicando en una iglesia en Juárez, en, en Rancho Anapra, y me dijeron en el trabajo: y ellos, no te da miedo, pues que estás loco. ¿De cuál fumaste, Leonorio? Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia Si uno muere predicando la palabra Si uno muere haciendo las cosas de Dios ¿A dónde vamos a ir? Por fe A la presencia de Dios Dios no está buscando personas perfectas Escucha, porque por eso muchos no quieren venir a los caminos de Dios Porque piensan Piensan hermanos que No, pues es que me tengo que ser religioso Es que ya no voy a poder ni ver esto Y bla bla bla, no hermano No, no, no, estamos equivocados el mismo Espíritu Santo te va a decir qué es lo que yo quiero de ti y de mí. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Qué bueno que estás aquí vos, te digo. Acuérdate, una vez más. Fíjate lo que pasó en esa escuela, hermanos. Yo estaba viendo en el 26, pasó en el video varias veces, y cómo ese joven lo tumbaron, pero le cortaron. Pero dicen que, que incluso... Está vetado ese video, no quieren que lo pasen completo, porque miren el campo, en una escuela, el, el problema que hizo, se hizo tan grande, hermano. Hace poco nosotros también estábamos jugando una liga, de esas que llaman ligas piratas, y llevé a mis hijos, y era una rayada de máquinas, y un, y le dije, ay, papá, ¿cómo son aquí, Leo? No te asustes, Leo, está la vida normal, secular. No se acuerdan, lo bueno que no se acuerdan cómo era yo, es lo bueno Leo. Porque esos camaradas no, no se comparan a lo que yo era. Pero como le digo, una vez también llevé a mi hijo también a, a, a, a, cuando jugó las. La, las desde aquel tiempo estaban los indios, recién llegados contra el Monterrey. Me regalaron los boletos, hermano, para hacerle pronto. Un niño gordito, y siempre mi hermano, mi hijo me dice: Juega, pues mira ese niño, 10, 11 años, hombre. Le salían rayos y centellas, hermano. Y los papás: Ese es mi hijo. Eso es lo que pasa cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero llega la maestra. Y nos dicen, mire su hijo cómo se comporta, muchacho tarado, ¿por qué te comportas así? Pero si el culpable somos nosotros mismos. Que nosotros mismos, por no tener cuidado con vocabulario, que es lo que está pasando. Que estamos echando a, a perder la generación, hermano. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo está aquí, hermano. Y Él quiere que por medio de Él, tú le abras su corazón al Hijo de Dios. Dice en Juan 3.17 que porque el Padre no mandó al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por su Hijo amado, por Jesucristo. Es tiempo, hermano Es tiempo de que ya los hombres de Dios, de esta generación, empiecen a renovar, a hacer cambios en la vida de este mundo, hermano. Tú y yo no lo vamos a poder cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar Mientras que el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, tome el control de nuestra vida. ¿Amén? Sí, sí. Y le voy a decir una cosa, hermano, créanlo. Y los que no van a la iglesia, no se sorprendan, porque en las iglesias, donde hay más, son mujeres. Los hombres estamos poniendo el corazón, otra vez, endureciéndolo, porque le estamos dejando toda la batuta a la mujer. Tú llevas a mis hijos, tú llevas a los hijos a, a la iglesia. Yo me quedo viendo, le que, voy a la América, ¿eh? yo me quedo viendo la América. Escuche bien, hermanos. Dicen la palabra de los tesalicenses, dice bien claro, en un abrir y cerrar de ojos a la zonal de la trompeta, dice que los muertos en Cristo, en Cristo, resucitarán primero. Después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y así estaremos por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y te voy a decir una cosa, hermano, no, no esta palabra no es para asustarte, pero es para ponerte alerta. Alerta, hermano, Cristo viene pronto. Y si algún día, y yo sé que por fe este mensaje te va a llegar, léete Mateo 24 y las señales, lo dice bien claro, que lo que estamos pasando, hermano, ya están sucediendo. Y dicen nosotros, y es de nosotros que no estamos tan, tan grandes de edad. Eso siempre ha pasado, pero no, hermano, ahora está peor. Miren Juárez... Vuelvo a reiterar, estamos aquí un paso de Juárez, por las matanzas. Este hombre que, que, que por el celos mató a su mujer y le hizo cachitos, hermanos, no se supieron también. Estamos en unos tiempos tan difíciles, hermanos, que vuelvo a reiterarle. ¿Sabía usted que si en este momento usted acepta a Cristo en su corazón y Dios le corta la, la respiración, usted prontamente se va a, a la gloria de Dios? Ya estoy terminando. ¿Sabe por qué? Te voy a decir esto y quiero que pongas mucha atención porque esto es lo culminante. Yo sé que la mayoría sabemos de la palabra, aunque no hayamos tenido una buena relación constante en una iglesia. Pero todos sabemos de los dos ladrones que estaban en la cruz. ¿Qué le dijo uno? Si eres, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Más que le dijo el otro: Tú no tienes temor de Dios. Dijo, este es justo. Y estaba hablando de Jesús cuando estaban los tres en la cruz. Y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién quiere ir al paraíso? A la gloria de Dios. ¿Quién quiere ir a la gloria de Dios? Porque se imagina qué triste que hayamos sufrido un infierno en esta tierra y después por la eternidad ser enterrados por la eternidad. La mujer que estaba tirada. ¿Y qué le dijo cuando le iban a apedrear? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermano? Le dijo Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No le dijo prostituta, no le dijo ramera. Le dijo, mujer, con el amor y la compasión, ¿dónde está? Y volvió y, y ella le dijo, Señor, ninguno. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo tampoco. Vete y no peques más. En esta tarde Dios te dice, entrégame tu vida y ya no peques, y si pecas, abogado tenemos, si caes, dice el Señor, y si, si el justo cayera, dice que Dios lo levantará, así es que si tú caíste, que está caído la gracia, levántate en esta tarde, y vamos a hacer un compromiso con Dios, porque aquí estamos puros varones, póngase de pie hermanos, póngase sobre sus pies, y prontamente hermanos, porque esto es lo importante, Dice en la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino a los cielos. Así como fuimos valientes ahí en el campo, así como estuvimos echándole todos los kilos, así Dios quiere que en esta tarde, que si alguno no le conoce, pase enfrente. No tengas miedo. Si hay un líder en esta iglesia, de este lado, invite invite al que usted conoce, que no conoce a Cristo. De este lado, Shui, si alguno no conoce y quiere pasar, que venga a recibir a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Era aquí qué? Estoy a la puerta y llamo. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que Vida eterna. ¿Quién quiere la vida eterna, hermano? Entonces, ¿quién, quién, ¿Quién sería el valiente de aceptar a Cristo en su corazón? No te estoy predicando religión, te estoy predicando la Palabra de Dios. Ahora, si hay alguno que se apartó de los caminos y quiere tener un encuentro con Dios, quiere renovar esos votos con el Señor, pásenle, no tenga miedo, esta es la tarde. Esta es la tarde que Dios te está tocando, porque como te digo, Dios en este momento te puede quitar la vida, porque el que quita y da la vida es Jesús. ¿Amén? Entonces, este mensaje yo, como dice uno, como Poncio Pilato. Yo me limpio las manos. Este mensaje se dio, si tú no lo quisiste aceptar, y si tú llegas a fallecer y no digas, es que en el campo nunca me predicaron, y va a decir Jesús, mira, te predicaron la palabra, pero tú no quisiste porque te dio vergüenza. Amén. Sí. Entonces, si no hay ninguno, hermano, este video está ahí, fundir, y va a orar para que, si usted no quiso, los que vayan a oír este mensaje, abran su corazón a Dios amén, así como vamos a luchar por tener campeonato hay que luchar para la vida eterna amén inclina su rostro y vamos a orar Padre, te damos gracias en esta tarde Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor, se ha predicado tu palabra se ha dicho Señor lo que el Espíritu Santo ha querido traer en esta tarde Señor, pon convicción en los corazones de cada uno de los que estamos aquí Señor, si alguno Señor, por vergüenza o por cualquier situación. No quiso, Señor, pasar. Pero vamos a repetir estas palabras, hermanos, todos juntos. Si alguno le dio vergüenza, pero vamos a interceder en esta tarde. Y vamos a repetir todas estas palabras, amén. Sí, sí. Señor Jesús, sí. en esta tarde, sí. vengo ante tu presencia sí. para pedirte perdón. Sí. Sé que soy pecador, sí. pero también sé... Sí que tú veniste a morir por mí y yo te acepto como mi único y suficiente salvador. Y cuando yo esté en tu presencia, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor Jesús por el amor, el perdón y la misericordia. Y yo te recibo como mi Padre y tú recíbeme como tu hijo en el nombre de Jesús amén yo los bendiga un aplauso a Cristo mamá.